Yo sabes si quiero o te mato, voy a me caer en tu zapato, vale que te voy a dejar pato, Pero del cato, si me voy a en cato, me llaman, respondo más rato, me meto a la nieve, me pone mi rato, me reto leve, me encargo digan pueble, vamos a hacer los tazos, me hey, dicen debe, vamos a hacer un tra tra tra tra quiero lo bueno de nada barato, de los que no buscan silibato, valoro un perro y amo con silbato, Batito feo de los cicos chato, quiero lo bueno de nada barato, de los que no buscan silibato, un perro y amo con silbato, bandito feo lo de los cicos chato, y tonto, manipulando los votos, vale raro el Me explota, arresta el toto, no te en la calle me vi en foto, salí con y te caen mod, mod, mod, ya, ya, los bots, bots, bots, me la con el Quiero yo tra tra, tra, tra. Quiero lo bueno de nada, barato.